Jesús esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que resucitó a nuestro Señor Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a comenzar preparando nuestro corazón para este encuentro con el Señor. Lo hacemos reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú Jesús, que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú Jesús, que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.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 Aleluya al Dios del Amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del Amor Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría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 algunas personas venidas de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, juntos con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces, los apóstoles, los presbíteros y la Iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos juntos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables a saber. Que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de, los, de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos, que los pueblos, te, pueblos te den, den gracias, gracias señor. señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que, que los, los pueblos, pueblos te den gracias, gracias Señor. señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que, que los pueblos, pueblos te den, den gracias, gracias señor. señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como a la más preciosa de las perlas como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada una de ellas tenía el nombre de uno de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no se necesitaba la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman.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 En este domingo hemos escuchado este Evangelio, según San Juan, el capítulo 14, en este discurso de despedida de Jesús. Comenzaba diciendo el Evangelio durante la última cena. Estas palabras de Jesús, este discurso de despedida que Él pronunció antes de la pasión, antes de la resurrección, pero que ahora nosotros escuchamos en este tiempo pascual a la luz de la Resurrección. De hecho, este Evangelio termina diciendo, les he dicho esto antes que suceda, o sea, antes de la pasión, antes de la Resurrección, para que cuando se cumpla, ustedes crean. O sea, estas palabras que estamos llamados a escuchar hoy, para que alimenten, para que robustezcan nuestra fe. Estamos celebrando este domingo de Pascua, pero ya muy cerquita a celebrar otros dos grandes misterios, el próximo domingo la Ascensión y luego el otro domingo Pentecostés y ya este Evangelio nos perfila hacia allí. Con respecto a la Ascensión, Jesús hoy dice, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Y dice, si me amaran se alegrarían. Hoy tiene que ser para nosotros una alegría que Jesús esté junto al Padre, porque desde allí Él está intercediendo siempre por nosotros. Incluso Jesús llega a decir, les conviene que yo me vaya, para que les envíe al Espíritu Santo y eso también ya nos lleva a perfilarnos hacia Pentecostés y en el Evangelio de hoy Jesús dice, les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes pero el Paráclito, el Espíritu Santo, les recordará todo. O sea, estamos por celebrar también Pentecostés cuando recibimos al Espíritu Santo, una nueva efusión del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el que nos hace presente las palabras de Jesús. Y podríamos terminar con estas palabras con las que Jesús comienza estas, este texto del Evangelio que escuchamos hoy, cuando Jesús dice, El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él. Es decir, Jesús nos invita a formar parte de esa comunión íntima que Él tiene con su Padre, que Él deja claro, las palabras que yo digo, dice Jesús, son las del Padre. Y es esa misma comunión a la que Jesús nos invita a participar por el amor, en el amor, por el Espíritu Santo que se nos da. Así que vamos a pedir en este nuevo domingo que podamos crecer en intimidad, en conocimiento y en comunión con Jesús. Que así sea. Amén. Y ahora profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre, Padre, Todopoderoso, Padre Todopoderoso, Creador, Creador del, del cielo, cielo y de, de la tierra. tierra. Creo en Jesucristo, Jesucristo su único Cristo Hijo, nuestro Señor. Señor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 Jesús bendice lo que presentamos hoy y que preparar tu mesa se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 I'm sorry.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 Mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte,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 y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección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 Tú me pides a muchos, tú has invitado, y pocos te han respondido. Tu voz resuena a mí, y va aumentando. Tu voz resuena a mí, tu voz es clara. Tu voz resuena a mí. Me viste caer mil veces, pero tu mano tendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo si estás conmigo. Oremos dando gracias a Dios. Dios todopoderoso y eterno, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunda en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén